Nos dicen desde el Museo del Prado que las personas que protestaron allí en la Sala de las Meninas entraron como un visitante cualquiera, que ellos pagaron su entrada, entran con sus mochilas y es allí, dentro de esa sala, cuando despliegan una pancarta, que se saque también de ustedes, y cuando la Policía Nacional tiene que actuar para desalojarles. Esto es lo que sucedió en el Museo del Prado. Rubén. ...y muy bien que hicieron... Eh, ...su legítimo derecho a movilizarse... ...porque si no, no estarían hoy... ...en todos los medios de comunicación de este país... ...hay que recordar que el síndrome tóxico... ...no solamente provocó en torno a 20.000 víctimas enfermas... ...es que hubo alrededor de 5.000 muertos... ...hay contabilizado según reconoció la sentencia... A unos 4.800, posiblemente hubo muchos más... ...hace ya 40 años... ...y yo creo que lo que tendría que hacer este gobierno... ...precisamente es celebrar un acto de homenaje... ...a las víctimas y además de reflexión... ...sobre cómo ha avanzado o no ha avanzado... Los suficiente tanto la investigación y las medidas para paliar el problema que siguen sufriendo, como otras medidas para enfrentarnos a determinados fraudes alimentarios que han podido derivar en muertes en nuestro país. Hace poco fue el del caso de la carne mechada con eh, listeria. Hay que tener en cuenta también que la colza provocó desde lo poco bueno o lo único bueno que provocó el que en españa tuviéramos desde el año 84 una ley por fin para la defensa de los consumidores que por cierto la promulgó el mejor ministro de sanidad y consumo que hemos tenido en este país que fue Erjuch, por cierto asesinado por eta y por lo tanto también fue un punto de partida para cambios a nivel legislativo así que yo creo que lo que tendría que hacer el presidente del gobierno independientemente de que se provoque una recepción o no a, a una representación de las víctimas es poner en marcha actos de homenaje conmemorativos de lo que ocurrió y de lo que derivó yo me lo decía lo su, su portavoz, no solamente hablamos de dinero, y no fundamentalmente hablamos de dinero, hablamos de un reconocimiento de unas secuelas muy concretas entiendo. derivadas del síndrome tóxico, hablamos de la necesidad de tener ese reconocimiento para obtener unos grados de dependencia, una atención médica especializada en las dolencias que tiene. No son enfermos cualquiera no. y no se ha investigado, evidentemente, de la forma pues tenemos, necesaria si lo les que han, han y además Por cierto, que ellos porque... se encerraron ayer en la sala de las, me... de las meninas y decían que ellos solamente querían hablar... Con el gobierno de España, que sí. necesitaban una respuesta por parte de Moncloa.